Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo video donde les voy a estar contando 50 cosas sobre mí para que me conozcan un poco mejor. Y si les gustó el video, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Vamos a empezar. Primero, mi nombre es Jimena Alejandra Montiel León. Segundo, ¿dónde vivo? Vivo en Mérida, Yucatán, en México. Es un lugar muy bonito y les recomiendo que vengan para acá. ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuándo naciste? Tengo 18 años y nací el 14 de mayo del 2004 ¿Cuánto mido? Mido 1.60 Es una altura bastante promedio aquí en México Así que está bien Mi color de ojos es café Café claro, café Mi color de pelo es igual café No se ve mucho aquí Pero es café claro Tengo hermanos Y tengo dos hermanos mayores Algún apodo Varios me llaman Shime, por eso el nombre de mi canal. Mm, o oh, Jime, nada más. Eh, mi animal favorito. Mi animal favorito son. Eh, en mascotas serían los perros. Y en general serían los lobos. Mi nacionalidad. Soy mexicana. ¿Cuántos idiomas hablo? Pues solo dos: español, inglés. Película favorita. Mm, tengo varias, pero mi película favorita sería la de Crueles. Uh, mi idea es: me encanta esa película. Eh, es, es algo vieja, pero eh, puedo verla todas las veces que quiera y nunca me va a aburrir de ella. La verdad está muy linda y me gusta mucho y se las recomiendo que la vean. Es como una película clásica. Um, saga favorita. Mi saga favorita, creo que sería Los Juegos del Hambre. Me gustan mucho, mucho Los Juegos del Hambre. Y yo creo que esa sería mi saga favorita. Mi cantante favorito y mi banda favorita. Cantante favorito no tengo uno específico. Me gustan varios. O sea, Harry Styles, Taylor Swift, eh, Kevin Carroll también. Eh, banda favorita tampoco tengo uno en específico. Pero voy a ser... Arctic Monkeys eh, Estoy escuchando mucho ahorita Aerosmith Y... Sí eh, Mi princesa de Disney favorita Es La Cenicienta De hecho, para mis 15 años eh, Me basé en esa película La nueva que salió de live action Y mi vestido estuvo inspirado En el vestido de la película Mi color favorito es el rosa Pastel Más, más claro pero todos los rosas en general me gustan mi canción favorita ahorita mmm, tengo, tengo varias canciones favoritas pero la que estoy escuchando mucho es la de Jermon de Aerosmith mi fruta favorita mi fruta favorita eh, me gustan todas las frutas pero yo creo que la crazy mmm, es mi favorita Y quiero ser de mayor quiero ser de grande pues eh, tengo varias ideas eh, de lo que quiero hacer de GATE, eh, me gustaría trabajar algo relacionado con los videojuegos, con edición de videos, eh, programación, todo eso, eh, pues dar animación digital más o menos, es, eh, pero me voy a especializar en creación de videojuegos y más o menos es a lo que voy ¿Mi país favorito? Yo creo que sería Reino Unido Siempre, siempre he querido Vivir allá Así que ¿Frío o calor? Yo prefiero el frío, la verdad, más que nada Vivo aquí en Mérida Hace mucho calor aquí, pero El frío siempre lo voy a preferir Y por una simple razón El frío te lo puedes quitar Tapándote Con todo Pero el calor, para mí es algo imposible De quitar, más que nada ¿Mi estación favorita? Mi estación favorita sería el invierno, claramente por el frío. ¿Mi libro favorito? Tengo una saga de libros que, que me encanta, es una saga que se llama Lunas, Sombras y Fuego. Es por Ana Coelho, es una escritora eh, mexicana. Eh, son, son libros de, de Wattpad, que empezaron en Wattpad, pero la verdad que me gusta mucho mucho ese libro. Luego estaré haciendo otro video sobre recomendaciones de libros que para mí son muy buenos. Mi signo zodiacal es tauro Tengo mascotas y tengo tres perritas. Eh, son dos schnauzer y una que es mestiza, pero supone que es como un Leonberger. Eh, es algo que... aquí les dejo una foto. Y... No sé, ah, pero no sé, mmm, no es tan grande como ellos, pero tengo ese sex. Prefiero el dulce o salado. Eh, depende del momento, pero normalmente soy de, de cosas más dulces. Mi youtuber favorito, mm, no sé si es más streamer que youtuber, eh, sería el Mariana eh, o la Rivers. Eh, son mis favoritos. Te han mandado a la Friendzone. Um, estoy tratando de recordar algún momento en donde me haya pasado, pero creo que no. Creo que no. ¿Tienes o has tenido novio? Um, He tenido novio, ahorita no tengo. He tenido, eh, pero no sé si llamarlos novios como tal, porque fueron muy, muy corta la relación y fue muy... como de juego, casi, casi. No me gusta llamarlo así, pero no siento que fueran relaciones reales. El nombre le pondría a mis futuros hijos? La verdad no he pensado en eso. Pero antes teníamos una broma, mi amiga y yo, mi mejor amiga eh, Que nos gusta mucho la serie de Vampire Diaries Y decíamos que, que los íbamos a llamar como los personajes eh, Si es niña Elena, si es niño Stefan o Damon Y así, entonces me quedé con eso Serie favorita de Vampire Diaries Como les digo, muy buena serie, recomendada 10 de 10 si les gustan los vampiros, acción, lluvia o sol. Me gusta la lluvia. Me gusta mucho la lluvia, por eso me gusta el eh, Reino Unido. Me gusta, soy mucho de, de lluvia y estar eh, en mi casa con la lluvia, con el frío. Mi personaje favorito de Liars eh, puede ser Damon o Klaus. Eh, ellos dos. Mm, Mi sabor de helado favorito yo creo que es um, de chocolate. Eh, chocolate con leche o chocolate blanco. Mm, yo prefiero el chocolate con leche mil veces. El blanco no es que no me guste. Pero prefiero el chocolate con leche. Raza de perro favorita. Mm, Siempre he querido un Husky o un Alaska pero son perros muy grandes pero siempre he querido uno de esos ¿Estás enamorada de alguien? ¿Actualmente? No ¿Me gusta alguien? Sí, enamorada no ¿Qué idioma te gustaría aprender? Me gustaría aprender varios idiomas Me gustaría aprender francés, portugués, japonés eh, entre otros pero japonés, francés son los principales ahorita. Y bueno, eso es todo. No sé si fueron 50. No las conté. Pero hasta aquí el video de 50 cosas sobre mí. Espero que lo hayan visto hasta el final. Y si es así, muchas gracias por estar aquí. Y no se les olvide una vez más eh, suscribirse. Y darle like. Hasta el próximo video.